Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Blog. en este video les compartiré el significado de soñar con gatos. A continuación te mencionaré su significado general y otras interpretaciones. El significado general de soñar con gatos. Tiene mucho que ver con el dinero o con el amor, pues muchos de estos sueños se interpretan como prosperidad, abundancia o falta de dinero, según el caso y... Dependiendo de su color, o de lo que esté ocurriendo en el sueño, vamos a conocer cuál es el significado de este sueño. Soñar con gatos pequeños. Es un sueño que puede llenarte de alegría y de cariño. Y su significado indica que puede que necesites cariño, y no necesariamente de parte de una mascota. Puede ser que sueñes esto después de una mala época en la que te has distanciado de tus seres. Queridos, tu pareja, amigos o familia, y necesites ese cariño que antes te daban. Pero también puede que tengas este sueño para que reflexiones sobre cómo te relacionas con las personas que tienes alrededor, si te sientes querida o no, si has adquirido el papel de cuidadora o de protectora de tu familia, si necesitas ser el centro de atención. Soñar con un gato negro. Suele estar relacionado con la mala suerte, con la brujería, la magia y las supersticiones, pero la verdad no tiene nada que ver con esto. El mensaje habla de lo desconocido, de esas áreas de tu vida que todavía no te has aventurado a explorar por miedo o porque no te atreves a enfrentarte a ciertas cosas. Por lo que es momento de que dejes a un lado las inseguridades y el temor a las críticas soñar con gatos de colores. También trae un mensaje muy positivo de que elimines todo aquello que te hace daño, de que te alejes de las personas tóxicas que puedas tener a tu alrededor. Te advierte de que es hora de que te levantes con más ganas y más fuerza que nunca. Soñar con gatos grises. Puede que hayas soñado con un gato gris porque te encuentras en un momento muy cercano a conseguir la ansiada estabilidad emocional que tanto deseas, o también puede que lo hayas soñado en un buen momento laboral. El gris también denota responsabilidad, por lo que puede que estés muy comprometida con tu trabajo siempre del lado de la independencia y de la libertad. Soñar con gatos blancos y el color es una de las cosas que más te ha llamado la atención, debes fijarte muy bien en su interpretación. Pues el color blanco en sueño simboliza limpieza, pureza autenticidad, equilibrio, paz y bienestar. Por tanto, es una señal de que tienes que empezar a vivir la vida siguiendo estas premisas de tranquilidad y de pureza, que tienes que vivir de forma más limpia para conseguir esa estabilidad que tanto necesitas soñar con gatos enfermos no quiere decir que tu mascota vaya a ponerse mala ni que sea un sueño de mal augurio, ni mucho menos. Al contrario de lo que piensas, este sueño habla de ti misma y de tu propia vida. Soñar con un gato persiguiendo a un ratón. Debes identificar el símbolo del gato y del ratón, porque en el primero de los casos es un reflejo de independencia y, en el segundo, de personas tóxicas. Si los contamos, tendrán otra interpretación, y bueno ha sido todo por el día de hoy.